Facilísimo de recrear. Solamente necesitas, creo que, comprar listón y flores para hacer este look. Tener alguna prenda media rosita o media sparkly. O si quieres ser un unicornio negro, no hay ningún problema de eso. este Bueno, les voy a enseñar cómo hacer este look. este Así que vamos a comenzar. Bueno, primeramente para hacer... Este unicornio, lo único que vas a necesitar es un pedazo de hoja o papel o de cartulina, un papel así medio duro para que aguante y no se, no se haga feo. Vas a enrollarlo en un conito y lo vas a pegar con cinta. tú lo vas a recortar al tamaño que tú desees, el mío yo creo que mide como unos 15 centímetros o 20, no sé, como unos 20. ya después lo que vas a hacer es agarrar un listón eh, plateado puedes agarrar un listón si quieres ser un unicornio negro te recomiendo si tienes el cabello negro te recomiendo que eh, compres un listón quizá gris así como plateado perdón pero también negro pero con un negro tipo así eh, con brillitos o algo se verá súper súper bonito Y ya después vas a enrollar el listón en el tubo este que acabas de hacer, el unicornio, digo. Y ya cuando termines, hazle como un doblez en la partecita de abajo. Realmente no importa mucho esto. Después lo que vas a hacer es agarrar unas ligas. Y estas ligas las vas a hacer medias largas para que sea un tipo de diadema. O si tienes una diadema, puedes pegar este unicornio encima y ya es todo para que no batalles. Este, después lo que vas a hacer es aplicar florecitas si eso es lo que quieres hacer. Yo no lo hice nomás para tapar como que la base de, eh, del unicornio. Chicos, y eso es todo por el disfraz. Si se quieren poner alguna peluca como esta, este, o oh, oh, si tienen el cabello hermoso, este, háganse unos chinos, algo así como que súper, uh, súper guau. Wow. Háganlo porque eso va a hacer que su look se vea súper bonito. Y por supuesto, combinen con el cabello. No tiene que ser del mismo color, yo nomás usé este rosa porque me gusta el rosa. Para el maquillaje, bueno, yo nomás me puse, un, es un maquillaje súper sensible, este, me puse base y después me pinté casi toda la cara con blush aquí en la frente y en las mejillas, un poquito así medio exagerado, pero se ve muy bonito. Ay, realmente tengo muchos pelos. Agarré esta brochita para las cejas, este, un colorcito más bajito que mis cejas normales. y después ya maquilla tus ojos Y después puse mucho, mucho iluminador. No se ve mucho en cámara. Bueno, quizás sí, pero wow, se ve exageradamente bastante. Aquí me hice un delineado súper sencillo. Realmente no me quería poner nada, pero me puse delineado. Tengo pestañas, este, así que pues no les puedo enseñar cómo me las apliqué en este video. Este, y vamos a terminar con un labial hermoso. Obviamente rosa para que complete el look. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Ya ven que es súper, súper sencillo y se ve súper bonito y van a llamar la atención bastante. Este, Algo más que pueden hacer es, este, si tienen algunas alas de ángel, las pueden aplicar. Ya se cuenta que son un unicornio con ángel, como el Pegasus de, eh, de Hércules, más no, es que él no tiene el... El unicornio, ¿verdad? Pero me súper encantó este look. Espero y lo recrean. Si lo recrean, no se les olvide mandar un mensaje por Instagram. Para poder mostrarles a ustedes. Y bueno, si quieren saludos. este, No se les olvide comentar aquí abajito. Yo con mucho gusto los saludo en el próximo video. Denle like si les gusta este tipo de videos de Halloween. Creo que este es el único look que voy a hacer para este canal. Pero les dejo aquí estos otros looks para que puedan recrear que están súper padres. Este, chicos, los quiero mucho. Me despido. Este, nos vemos en la próxima.